¿Cómo? Esto no puede ser posible. ¿Cómo te enteraste? Pensaba que eras un poco más inteligente. Yo fui el que te dio esas instrucciones porque sabía que la máquina se activaría solo con ustedes. Así que te dejé que te escaparas para que activaras el dispositivo. Al final, te estaba observando todo este tiempo. Yo pensaba que no eras tan estúpido, pero parece que sí. Aún no he terminado de hablar. Tu autoconfianza te hará caer algún día. Eso nunca pasará. Ha llegado. Es hora de acabar con el resto de los animatrónicos de una vez por todas. Portal activado. Mangle. Quédate aquí, nosotros nos encargaremos de tus amigos. Finalmente, he llegado. Esta noche resolveremos un problema de una vez por todas. Esto los detendrá por un momento. Ya están aquí. Pasaron por un portal. Tenemos menos tiempo de lo esperado. Toy Chica, todavía tengo que explicarte algunas cosas. Springtrap y Puppet, intenten detener a Nick Tumare y sus secuaces lo más que puedan. Golden Freddy. Fue un placer haber trabajado contigo estos años. Fueron unos muy buenos días. ¿Cuándo éramos los tres? Uno para todos y todos para uno. Ustedes no pasarán. No te rindas. Lo estoy haciendo. ¿Y con eso nos detendrán? ¿Qué corre con los demás para defender la siguiente construcción. Me encargaré de ellos. ¿Estás seguro? No hables, solo hazlo. No tenemos mucho tiempo, así que te daré la información rápidamente. El teletransportador está casi listo. Este es un dispositivo portátil para teletransportarse. Puedes usarlo donde quieras y cuando quieras. Ese dispositivo se utiliza para borrar la memoria a cualquier persona que conozcas del pasado. Si no le borras la memoria, puede tener consecuencias desastrosas para el futuro. Hola. ¿Estás listo para morir? No le tengo miedo a la muerte. No perdamos el tiempo con él. en Mangle. encárgate de él. Rápido y doloroso con él. Nuestro viejo tu peti estreoso gordo. on.